Hola, bienvenido todo el mundo a Bricomáticas, tu canal de construcción de las matemáticas. En este video vamos a definir lo que son los conjuntos matemáticos. Una situación muy habitual e incluso cotidiana es distinguir unas cosas de otras. Tenemos diferentes estrategias para hacerlo. Una de ellas es darles un nombre diferente al del resto de cosas. De la misma forma, también necesitamos estrategias y procedimientos para distinguir aquellas que son semejantes de alguna forma. El concepto de conjunto nos va a ayudar a ello. La mayoría de nosotros entendemos como conjunto a un montón, grupo o colección de prácticamente cualquier cosa, sea real o no, sea tangible o no. agrupamos las cosas de acuerdo a alguna o a algunas de sus características. También le solemos dar nombre a esas agrupaciones y así es como se forman los conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos dos animales, uno es un lobo y el otro es un perro. A un conjunto de lobos le llamamos manada y a un conjunto de perros le llamamos jauría. Estamos tan acostumbrados a este tipo de cosas que muchas veces lo pasamos por alto y no, nos, no lo tomamos en cuenta. Imagínate que en matemáticas el concepto era tan evidente y se pasaba tan por alto que no se dio la importancia que se merecía a la teoría de conjuntos hasta mediado de, del siglo XIX. Sin embargo, ahora sabemos que en matemáticas es extremadamente importante porque las características de cada conjunto permitirán que se hagan algunas operaciones y otras no. Por tanto, si podemos clasificar las cosas de acuerdo con sus características, esto es, si definimos adecuadamente los conjuntos, seremos capaces de trabajar con todo el conjunto o solo con algunas de sus partes. Es indispensable conocer la manera de hacer conjuntos, reconocerlos y definirlos, para poder trabajar tanto con sus elementos de forma individual como establecer de qué manera se puede extender ese trabajo o esa forma de trabajar con el resto de elementos de los conjuntos así que vamos a ver algunas definiciones básicas del lenguaje de conjuntos en las matemáticas Ojo, esto es tan importante que se utilizará continuamente en todas las ramas de las matemáticas como por ejemplo la programación informática, la estadística o la lógica. Pero esto es extensible a prácticamente cualquier otra área. Por ejemplo, piensa en la cocina o en una liga deportiva. ¿Qué sería de ellas si no se pudieran hacer conjuntos? Muy bien, entendiendo que los conjuntos son eh, agrupaciones o colecciones de cosas, vamos a ver cómo podemos definir los conjuntos. ¿De qué manera podemos hacer agrupaciones? Pues podemos hacer agrupaciones haciendo una observación de las características de los objetos o también podemos hacer agrupaciones de forma totalmente arbitraria. Por ejemplo, aquí podemos hacer agrupaciones por color, ¿sí? este sería el conjunto de las cartas negras, este sería el conjunto de las cartas rojas, por número, este sería el conjunto de las número 4, este sería el conjunto de las número 3. Por figura, este sería el conjunto de las cartas de corazones, este sería el conjunto de la carta de los tréboles o simplemente las que, o, o simplemente también podemos hacer los conjuntos de cartas que están en diagonal, los que están en, en vertical, los que están en horizontal o simplemente puedo utilizar las que yo quiera para hacer un nuevo conjunto independientemente de, de la figura que tengan. Muy bien, entonces la primera definición es que la acumulación, grupo o, o colección que hayamos definido, ese será nuestro conjunto. Y cada una de las cosas que están dentro del conjunto es lo que llamaremos elemento. Muy bien, esto es lo más básico. Ahora vamos a hablar un poco sobre la notación dentro de los conjuntos. Siempre que tengamos un conjunto Vamos a darle un nombre, por ejemplo, si este es el, el conjunto de las cartas diamante, yo lo puedo representar ¿sí? con, un, con una letra D. Siempre vamos a ponerle un nombre a nuestro conjunto. ¿sí? Y a través de un signo igual, ¿sí? vamos a indicar con este símbolo, que son conocidos, que es un símbolo conocido como llaves. Utilizaremos otras llaves para cerrar el conjunto, para indicar que hasta allí llega nuestro conjunto. Por ejemplo, yo puedo decir el as de diamantes, puedo decir el 2 de diamantes, el 3 y el 4 de diamantes y estos son mis elementos de conjunto, entonces aquí tendremos ya definido el conjunto, cada uno de estos es un elemento, ¿Sí? con unas llaves, de, eh, con, esta, con este tipo de llaves indico que aquí inicia el conjunto, con este tipo de llaves indico que aquí acaba el conjunto he hecho la lista de los elementos del conjunto. En el caso que un conjunto tenga demasiados elementos para ser enumerados de esta forma, ¿sí? en el espacio que tengamos, siempre podemos utilizar unos, sim, un símbolo especial, que son estos puntitos que se llaman elipsis. ¿sí? Esto es una elipsis. que indican que la enumeración de elementos continúa aquí. O sea, siempre que encontremos los puntitos, quiere decir que ah, continuamos escribiendo elementos hasta llegar, en este caso, este conjunto llega hasta aquí. ¿sí? Este conjunto tiene fin. En el caso que el conjunto sea infinito, simplemente los puntitos, aquí utilizaré este mismo ejemplo, ¿Sí? Si tuviésemos un conjunto infinito, entonces los puntitos acabarían teniendo esta posición. Cuando hacemos explicaciones dentro del área de las matemáticas, en muchas ocasiones utilizaremos algunas, algunos símbolos que no tienen que ver con casos particulares. Por tanto serán... Eh, ejemplos generales. ¿sí? De la misma manera que cuando hacemos sumas, ¿sí? cuando aprendemos sumas o cuando practicamos sumas, no necesitamos saber a qué objetos se refieren estos cuatro, no se necesita saber si son cuatro panes, cuatro mascotas, ¿sí? cuatro, cuatro muebles de oficina cuando trabajamos matemáticamente únicamente utilizamos los símbolos para representar y para hacer las operaciones después cuando aplicamos el conocimiento matemático en algún problema en particular es cuando estos números ya pasan a representar cosas lo mismo ocurre eh, cuando trabajemos con conjuntos y aprendemos sobre ellos por ejemplo podemos usar esta notación para indicar que este es el primer elemento del conjunto A, el segundo elemento del conjunto A, el tercer elemento del conjunto A y el cuarto elemento del conjunto A. Simplemente es para mantener un cierto orden y, y que sea más fácil eh, para nosotros hacer un seguimiento de todas las cosas. ¿sí? Por tanto los nombres de los conjuntos que vamos a utilizar en general serán representados por letras mayúsculas mientras que los elementos serán representados por letras minúsculas. Cuando ya apliquemos lo que estamos aprendiendo a conjuntos específicos entonces le pondremos un nombre adecuado ¿sí? y lo mismo haremos con los elementos. Para definir un conjunto podemos utilizar una de las siguientes dos formas. La primera es explicando ¿Quiénes son los elementos que forman ese conjunto tal como lo hicimos aquí? A esta manera de definir un conjunto se le llama explícita por extensión o extensiva. Cuando definimos un conjunto por las características de los elementos, por ejemplo en este caso serían cartas de color rojo y figura de diamante con número del 1 al 4. A esta manera de definir el conjunto le llamaremos por comprensión implícita o intensiva. Cualquiera de los tres nombres es válido. En mi caso yo prefiero utilizar los nombres explícita y implícita. Entonces la manera Explícita es aquella en la cual explícitamente nosotros ponemos quiénes son los elementos de ese conjunto y la forma implícita es aquella que viene determinada por las características de los elementos del conjunto. Por tanto, cuando definimos un conjunto de cualquiera de las dos formas debe quedar claro cuáles son los elementos que forman parte del conjunto y por tanto cuáles no. Pertenencia y no pertenencia. Muy bien, tenemos nuestro conjunto del trébol. En este caso, nuestro conjunto del trébol ¿sí? tiene el a, el a del trébol, el 2 del trébol, el 3 del trébol y el 4 del trébol. Matemáticamente, vamos a representar que un elemento pertenece a un conjunto de, utilizando el siguiente símbolo. Que se lee pertenece a. Entonces, por ejemplo, el 2 de tréboles pertenece al conjunto T que hemos definido aquí. También existe el símbolo que se lee no pertenece a. Por ejemplo, el elemento 3 de picas, 3 de picas, no pertenece al conjunto definido aquí que se llama trébol. Aquí comenzamos con nuestra notación. El símbolo pertenece, el símbolo no pertenece y ya sabemos cómo leerlo. Muy importante, extremadamente importante. Siempre del lado donde están los... los, los los puntos finales del símbolo, de este lado vamos a escribir al conjunto, ¿sí? donde están los, los puntitos estos vamos a tener al conjunto, y de este otro lado donde está la parte redonda vamos a tener al elemento o elementos. ¿sí? Podemos utilizarlo eh, podemos uh, utilizar esta notación con varios co elementos a la vez entonces ¿por qué, por qué digo del lado que están los puntitos y no del lado derecho pues porque este símbolo también se puede escribir de la siguiente manera bueno estos símbolos también se pueden escribir de la siguiente manera entonces en este caso vamos a tener el conjunto de este lado y los elementos de este otro lado Nunca se va a utilizar este símbolo con dos conjuntos o con dos elementos, ¿sí? o con conjunto de este lado y elemento de este otro, o conjunto de este lado y elemento de este otro. ¿Qué más necesitamos? Cuando definimos un conjunto de forma implícita, en muchas ocasiones nos encontraremos con símbolos como los siguientes. Estos dos puntos de aquí, que en ocasiones también encontraremos como una barra, ¿sí? eh, cuando, estén, cuando estemos hablando de conjuntos, la, los dos puntos y la barra serán equivalentes. Y se leen de la siguiente forma. Se leen como tal que T de trébol es el conjunto formado por todas las cartas, tales que tienen la figura del trébol. También utilizaremos otra herramienta, en este caso visual, que nos ayudará a comprender las relaciones entre los elementos. A esta representación visual de los conjuntos se le conoce como diagramas de Ben euler que son las típicas representaciones en donde tenemos un rectángulo y se utilizan círculos para indicar los conjuntos. Entonces, ya tenemos lo primero que necesitamos para trabajar con conjuntos. Esta representación es muy potente y que nos permitirá entender muchos conceptos que veremos a, a continuación. Estos diagramas son muy útiles como complemento a la parte oral y escrita del lenguaje matemático pues algunos conceptos se pueden comprender mejor así como se pueden observar también las relaciones que hay entre conjuntos, mientras que de la otra manera podría no ser tan obvio.